Durante el día de hoy estuvimos aquí en el pueblo de Manatí, celebrando nuestras ferias de servicio. Le agradezco al alcalde José Sánchez por permitirme usar las facilidades del la Acrópolis deportivo. Contamos con la participación de varias agencias del gobierno, Ombudsman, Departamento de Trabajo, de la Familia, la Procuradora de las Mujeres. Gracias también a Para Naturaleza, que nos obsequiaron los arbolitos. Triple S nos donó las compras, servicio para nuestra gente. Desde aquí, desde Manatí, agencias del gobierno, eh, salud planes médicos, todo para la gente buena de Distrito 12 de Manabí.